Y si eso ocurriera, y si tú me abandonaras, <usurra> mi vida quedaría en un hueco sin nada. Sería muy difícil dejar que te fueras, un resto tan grande me quedaría Para mí eres única, un sol de primavera Lo que nunca esperaba que un día sucediera Sería muy difícil, jamás lo entendería Que de esta triste manera de mí te fueras Que de pronto y sin motivo se alejases de mí Jamás lo creería, conociéndote a ti Jamás lo creería, conociéndote a ti, y si eso ocurriera, y si me abandonarás, mi vida quedaría en un hueco sin nada. Sería terrible si eso sucediera Me pasaría la vida esperando que volvieras Que un viento te trajera o quizá la marea Que volvieras como antes sin ninguna quimera Mírame bien y piénsate lo mejor Si un día me dejas me ocurrirá lo peor yo te necesito como al aire que respiro Si algún día me dejas yo me iré en un suspiro Y si eso ocurriera y si me abandonaras Mi vida quedaría en un hueco sin nada y si eso ocurriera, y si me abandonaras, mi vida quedaría en un hueco, sin nada, en un hueco, sin nada, en un hueco, sin nada.